Romero. Rosmarinus officinalis, conocida popularmente como Romero en España, es una especie del género Rosmarinus perteneciente a la familia Lamiaceae, cuyo hábitat natural es la región mediterránea. El romero es un arbusto aromático. Leñoso de hojas perennes, muy ramificado y ocasionalmente achaparrado y que puede llegar a medir 2 metros de altura. Los tallos jóvenes están cubiertos de gorra que se parecen al crecer y tallos añosos de color rojizo y con una corteza desquebrajada. Las hojas pequeñas y muy abundantes presentan forma lineal. Son opuestas céciles enteras con los bordes hacia abajo y de un color verde oscuro. Mientras que por el envés presentan un color blanquecino y están cubiertas de vellosidad. En la zona de unión de la hoja en el tallo nacen dos ramilletes floríferos propiedades medicinales del romero el romero tiene acción estimulante aperitivo antiinflamatorio hepatoprotector, protector carminativo coléptico antiséptico antiespalmódico y digestivo astringente y digestivo el romero nos ayuda a mejorar la circulación de la sangre Es un remedio natural para la cefalea o dolor de cabeza. Incluida en las comidas como hierba aromática nos ayuda a hacer mejor la digestión de los alimentos. Mejora el proceso de aprendizaje y memoria. Reduce los dolores premenstruales. Mejora el estado general de nuestro organismo, acelerando la recuperación en estados carenciales. La infusión de romero aplicada sobre el cuero cabello y el cabello después de lavado normal lo fortalece y deja muy brillante. El romero es excelente para cuidar de nuestro hígado y vesícula biliar. Alivia el cansancio y dolores musculares con este aceite o crema de romero que puede preparar en casa. El romero puede utilizarse en uso interno mediante la elaboración de infusiones o incluyéndola como planta aromática en la elaboración de recetas de cocina, pero también es apto para uso externo y se puede preparar en asistentes infusionado o en alcohol para aplicarlo de forma externa y local sobre la zona que queramos tratar. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.